Que los mendocinos necesitamos recuperar como un factor de desarrollo económico también recuperar las capacidades de gestión del gobierno provincial esto que te decía que todo en Mendoza cuesta más en cuanto a la tramitación en cuanto al desarrollo de, de condiciones para emprender o continuar o ampliar una actividad económica, social o de otro tipo, tiene que ver entre otras cosas con un estado provincial que cada vez está más limitado en su capacidad de funcionamiento y en eso ha producido un enorme daño, enorme daño, esta acción de estigmatización hacia los agentes públicos, hacia los trabajadores del Estado, hacia los docentes, hacia los médicos, hacia los enfermeros por parte de este Cornejo de Suárez y de Demarchi, que ha sido cofundador de Cambia, Cambia Mendoza, ha sido también este, copartícipe de las decisiones que se tomaron uh -huh. y por lo tanto es corresponsable. Nosotros creemos que tiene que haber una fuerte recomposición, fuerte recomposición salarial para que equiparemos la situación de los trabajadores mendocinos de los di distintos sectores. Pongo énfasis hoy en el sector de, de trabajadores del Estado con los eh, que eh, son trabajadores del Estado o trabajan en actividades privadas en las provincias vecinas. Uh -huh. No puede ser que los médicos abandonen sus trabajos en centros de salud o en hospitales de Mendoza para ir a trabajar a San Luis, a San Juan este, o, a, o a provincias de la Patagonia. No puede ser... ¿Le puedo hacer un paréntesis ahí? Sí, eh, sí supuesto. Como referente opositor y precandidato a gobernador. Ese fenómeno del que tanto se habla, los médicos que se van a San Luis, etcétera, ¿está cuantificado, sigue siendo tan fuerte como cuando se lo empezó a denunciar, es más fuerte ahora? ¿Tienen ustedes algún dato de eso? Porque, digo, Mira, porque se estoy... menciona siempre, ¿no? Yo estoy recorriendo ya desde hace hace tiempo, ahora intensificado en este contexto preelectoral, eh, distintas localidades, sobre, sobre todo el área metropolitana, recorriendo centros de salud, hospitales, y en todos los casos aparecen estas situaciones. Eh, hay, hay como una, una situación de, de jerarquización uh -huh. de los trabajadores del Estado, de búsqueda de disciplinamiento en una acción de, de enorme autoritarismo. El en aula, por ejemplo, ha sido una medida... ...de disciplinamiento, hay que, hay que terminar con ese factor o sea, de presión. como gobernador, vuela el Itemaula. Vamos a incorporar eso al, al, al sueldo del trabajador sin este, otra condición... ...que la de cumplir las funciones, controlando como tiene que ser... ...controlando la prestación del servicio de trabajo con las auditorías correspondientes... Uh -huh. ...de aquellas personas que piden licencia por cuestiones de salud especialmente... Eso no puede ser que haya un castigo salarial a aquel que se enferma, como ha estado pasando. Esto pasa también Ahora, con el personal, te, te termino sí, sí, la idea sí. porque es importante, el, el personal que presta funciones en seguridad, los policías, los, los este, agentes penitenciarios, uh -huh. que se encuentran también con este factor de presión y de disciplinamiento. Creemos que hay que, en este aspecto, incorporar esos este, valores al, al salario docente, al salario de los trabajadores que tienen este tipo de ítems. Y tenemos que generar una recomposición salarial, manteniendo la, la pirámide también salarial, que es una, uno de los desafíos que se tiene que presentar respecto de la antigüedad y las funciones que se cumplan. sí eh, convengamos que lo está proponiendo en una Argentina cada vez más desafiante en términos de sin, recomposición sin duda, salarial, porque imaginémonos que, que pasa, las paritarias sí. ahora duran un mes, dos meses. Y lo que, que pasa, a... Julián, mira, en, en, en Mendoza... Creo que fue la única provincia que en el año sí. 2020 no hubo proceso paritario ni hubo aumentos salariales. No por porcentaje, por estamos, Le estamos debiendo a los trabajadores uh -huh. públicos mendocinos. Y ten en cuenta Ahora. que esto no solamente re, eh, repercute uh -huh. en el bolsillo del trabajador, trabajadora uh -huh. del Estado, esto repercute también en, en la economía porque los trabajadores del Estado, como los trabajadores del sector privado, uh -huh. gastan en Mendoza este, sí, y, por supuesto. Y, y ahorran en Mendoza eh. quiero, quiero sacarlo un segundo de ahí después podemos volver a propuestas porque está interesante sobre todo esto que dijo de la recomposición y bueno, creo que fue claro con lo del ítem ¿Era kirchnerista? ¿Dejó de ser kirchnerista? ¿Qué pasó ahí? Siempre he sido peronista eh, siempre he tenido un compromiso con el justicialismo yo arranqué en la época del Pilo Bordón pero no me contestó si era kirchnerista Ahora, ahora voy, voy, voy por etapas Fui uno de los primeros este, adherentes a Néstor Kirchner en la provincia de Mendoza. Puedo decir con orgullo, fundador de esa corriente política aquí en Mendoza. Uh -huh. este, y sigo eh, valorando muy especialmente este, el aporte realizado por Néstor Kirchner. Yo te diría que soy nestorista este, y también tengo un enorme respeto por los presidentes que lo sucedieron a Néstor Kirchner. Por Cristina Fernández de Kirchner y por Alberto Fernández. Yo. Este, me... Aclaré que por Macri no, no pues también lo sucedió. Pero... No, no, los presidentes peronistas que, que lo sucedieron. Néstor Kirchner decía que nos dicen que Kirchneristas para bajarnos el precio. ¿Mm? ¿Sí? Yo, yo pienso como Néstor Kirchner. Yo soy justicialista, soy peronista. Este... Siempre este, milité en el justicialismo, cuando Gordón se fue del justicialismo yo me No me, me quedé. queda claro si antes usted decía que era kirchnerista y ahora no lo dice. No, pero es que yo lo he dicho, lo he ¿Era afirmado. kirchnerista? No, no era kirchnerista, yo soy un justicialista. ¿Nunca fue kirchnerista? Sí, te estoy diciendo que, que he, he sido uno de los fundadores del kirchnerismo de Mendoza. Bien. No soy de la cámpora. Pero hoy no lo es. Yo tengo este, en este momento una mirada positiva sobre las gestiones... De Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner no me siento conducido en este momento por eh, Cristina, eh, por Cristina. Sí, eh, no, no me siento parte de eh, este espacio político que es la cámpora que es el que de algún modo se ha identificado como, como kirchnerista ¿qué piensa de Cristina? creo que ha cumplido un, un rol muy importante como presidenta yo tengo una valoración positiva de ella eh, creo que posibilitó también este, que un, un frente de matriz justicialista llegara a, a, la, a la presidencia nuevamente. Eh, y tengo la, la, de algún modo la, la sensación de que faltó sintonía, faltó trabajo en conjunto entre los dos referentes principales de nuestro espacio político. En esto yo destaco fundamentalmente que Cristina y Alberto, nosotros cuando el frente de todos llega al gobierno, trabajamos firmemente y lo seguimos haciendo para uh -huh. que el presidente en su rol de presidente, la vicepresidenta en su rol de vicepresidenta, tengan gestiones exitosas. Bien. Y en esto no nos este, ascribimos a una posición en favor del presidente o de la vicepresidenta, sino en favor de nuestro gobierno. Última de mi parte, y, y que separen los chicos, no sé quién quiere arrancar. ¿Siente que Cristina cumplió un ciclo en la política argentina? Yo creo que nunca hay que dar por terminados los ciclos de los referentes políticos, porque la política implica... Quienes la viven, viven con, con pasión, la viven con, este, con, con un compromiso de vida, como un compromiso de vida, eh, pueden seguir aportándole al país, y en ese sentido no creo que haya que dar por terminado ningún ciclo, como tampoco considero que esté terminado que estén terminados los ciclos de referentes de otros partidos políticos. no, pero, no entiendo, pero, pero Cristina todavía tiene para ofrecerle Es la vicepresidenta a... de la Nación. Pero políticamente todavía tiene Representa, para ofrecerle al futuro. conduce a un sector muy importante del peronismo. ¿Tiene algo para tiene... ofrecerle políticamente Cristina al futuro de la Argentina? Yo creo que este, la, la vicepresidenta es una referente importante que... Eh, puede aportarle como lo pueden hacer otros este, referentes de nuestro espacio político. y uh -huh. También te digo, en una, una perspectiva este, amplia, este, superadora, creo que los referentes de distintos partidos políticos tienen que eh, hacer un esfuerzo por aportarle al país. Creo no, que, no, no, no sé si me sentiré de todo respondido, pero en qué, volveré ¿en qué aspecto. Si en puede, la... No, no, en esa, si en, esa, en, esa última, en esa, última, No, te lo estoy diciendo, creo que. Cristina, como el presidente Alberto Fernández, como otros referentes de nuestro espacio político, tienen este, aportes por realizar al, al país. Si vos me decís hacia dónde vas, hacia dónde va el frente de todos, uh -huh. creo que vamos hacia una paso. Bien. Creo que tenemos cuatro o cinco posibles precandidatos sí, claro. de mucha talda, Sergio Massa, Agustín, Agustín Rossi, Rossi, Guado de Pedro, Daniel Scioli, y podría seguir mencionando este, algunos de los gobernadores. Uh -huh. Así que, quedar... Quedar eh, de algún Aquí o modo... Allá en una sí, que incluso no quiere, quedar eh, eh, de algún modo encallados en la discusión bien. de si Cristina sí o Cristina no no, no me parece lo más conveniente. Usted, eh, por supuesto, ahí bancaría el chivo Rossi. Yo tengo un, eh, un afecto personal por, por Agustín Rossi. Somos parte del mismo equipo con Agustín, eh, pero no, no está en este momento lanzada su candidatura. Más o menos... No, no, no. Más no, o menos. No, no, no. Las candidaturas la no se lanzan que, más o la menos. La más lanzada que no lanzada. Sí, la candidatura se lanza Mira, más yo menos. te digo, creo que cualquiera de esos nombres, incluso conjugados, incluso, conjugados, incluso algunas mujeres muy valiosas, Victoria ¿A quién Toloza le conjugaría Paz, a Rosy? Bueno, pero Victoria los dicen que iría por no me, haga, de no, a, Aires? no me no me hagas hacer eh, suposiciones. No, ¿a quién le conjugaría a usted? No digo que vea el futuro. ¿A quién le gustaría como, por ejemplo, un vice de Rosy? No, yo creo que entre esos, mira, entre esos nombres. Nosotros podemos tener un paso de dos fórmulas uh -huh. que puede ser muy movilizadora, puede ser uh -huh. muy interesante y creo que cualquiera de ellos podría gobernar muy bien a la Argentina, muy sí. bien a la Argentina. Grabois también, porque Grabois está lanzando. Eh, me parece que, que estamos hablando de precandidatos con chances de ser presidente. Quedó clarísimo, eh, Aus. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, ¿Cómo vas? Buenas estás? noches. Ahora, ¿cómo se hace para militar en Mendoza con el peronismo considerando que la situación nacional no ayuda? Ya lo sabemos. Sí. Que este gobierno llegó con muchísimas expectativas sobre el electorado y que no ha podido cumplirlas. Claramente, lo admiten referentes del mismo peronismo a nivel nacional. ¿Cómo se hace para militar en Mendoza llevando la bandera justicialista? Yo creo, Agustina, que... En primer lugar, eh, hay que tener en cuenta que estamos en una situación muy crítica en la Argentina que tiene connotaciones comunes con situaciones críticas que se están dando en otros lugares del mundo. Esto marca que Argentina tiene problemas particulares, este, pero al mismo tiempo podemos exhibir eh, este, logros importantes. La Argentina ha tra transitado, además de fenómenos críticos a nivel internacional, como la pandemia y como la guerra en Ucrania, una situación de un endeudamiento crónico que fue asumido por el gobierno anterior en un país que estaba desendeudado. Ese es uno de los este, legados, creo uh -huh. que de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, muy importantes. Eh, y además ha tenido que asumir eh, situaciones de una eh, excepcionalidad este, climática como es una, una sequía enorme. Todo esto presiona sobre la economía. Aún así, este, hay motivos para tener expectativas positivas, porque el crecimiento económico se sigue sosteniendo en la Argentina. Recuerden que en el gobierno de Macri teníamos un eh, marco de inflación con recesión. Está inflación. Claro. Este, hoy hay un fenómeno de inflación que se está buscando abordar. Tiene que ser una prioridad, sin lugar a dudas. Pero al mismo tiempo hay un una actividad, un nivel de actividad económica que ha permitido, entre otras cosas, que tengamos los niveles de desocupación más bajos de, de los últimos 10 años. Eso está uh -huh. claro, pero plantearlo de esa forma me suena al crecimiento invisible que en algún momento planteaba no, no, no, Mauricio no, te, Macri. Te, Porque uno sí. puede, si me, si me deja sí, terminar sí, este sí. concepto, uno puede entender, incluso puede tener una, una postura benévola y entender todos estos argumentos que esgrima el gobierno de la nación que parecen válidos. Pero en definitiva lo que le pasa a la gente es que no llega a fin de mes, es que todo aumenta en el súper, es que no tiene lo suficiente como para suplir necesidades. Sí. Hay trabajadores pobres, que eso sí, el peronismo sí, me parece es una deuda muy importante sí, sí. para un gobierno peronista tener trabajadores pobres. Yo, yo sí te digo, Agustina, que nosotros reconocemos los desafíos que hay a nivel nacional. Eh, sí, estamos creo que en un debate sobre cómo enfrentamos en este contexto nacional desafiante los problemas que tiene Mendoza. Y yo quiero decirles algo, si vos me decís cómo vamos a afrontar esto. Gane quien gane en diciembre a nivel nacional, si yo soy el gobernador de la provincia, voy a trabajar con el presidente o presidenta este, que gobierna en la Argentina, sea del signo político que sea. Y ahí tenemos una diferencia fundamental con quienes han gobernado estos siete años y medio Mendoza, que lo único que hicieron con el gobierno... Este, nacional, este, en esta etapa en la que están en, estamos con signos políticos distintos en el orden nacional en el, en el orden provincial, es echar culpas, así como tuvieron una actitud muy sumisa con Macri, tuvieron una posición sumisa con Macri y luego de desplazar todas las culpas al gobierno nacional desde que asumieron el presidente Fernández y la vicepresidenta este, Cristina Fernández de Kirchner. Creo que en ese sentido nosotros lo que tenemos que hacer es asumir un fuerte compromiso de poner a Mendoza como prioridad, uh -huh. plantarnos en un lugar de defensa los intereses de Mendoza sin romper este, las posibilidades de diálogo, de, de entendimiento. Repito, sea quien sea el que gobierne uh -huh. este, en el orden nacional. Y también buscar este, resolver los temas. Yo en esto creo que este, este tenor confrontativo que se plantea con el gobierno nacional no, nos ha impedido eh, hacer lo que han hecho los gobernadores de las provincias vecinas con el gobierno anterior, el de Macri a nivel nacional y con el gobierno de Alberto Fernández, que conseguir cosas para, para, para sus provincias, ¿no? uh -huh. cosa que es muy evidente cuando uno mira San Juan, San Luis, Neuquén, aún con gobiernos de signos políticos distintos, aprovecharon las circunstancias para, para este, profundizar eh, el crecimiento de esas provincias. Ahora, Guillermo, yo quería quizá eh, repasar algo más. Eh, esta es su tercera campaña, ¿no? Como precandidato a gobernador. Sí. En las dos anteriores no logró el acompañamiento de los votos de los mendocinos. Uh -huh. Es más, en el 2015 fue candidato de la Cámpora, si mal no recuerdo. No, De no, qué. No éramos, éramos candidatos del Frente, frente para la Victoria en, en ese momento era. Integrábamos todos, todos integrábamos una, una lista con una conformación. ...similar a la que hemos planteado ahora... ...en ese momento la cámpora era parte desarmado, sí. ¿Y por qué los mendocinos deberían votarlo ahora... ...o por qué cree usted que lo deberían votar ahora... ...y teniendo este historial, digo... ...y en este contexto que acaba de plantear también Agustín? Bueno, Lula tuvo historia. historiales parecidos... Lula este, perdió como tres. ¿no? De la Sota ha tenido historiales, tuvo historiales parecidos... Yo, ...yo creo... mira, si tengo una satisfacción es la de... Salvador cuando, Allende también perdió... Cuando, ...cuando competí le sumé al peronismo... Yo lo enfrenté a Celso sí, Jaque, tengo... ganó, ganó Celso Jaque y este, trabajamos para que Celso fuera gobernador. Cuando lo enfren... En el 2015 lo, lo, lo enfrentó Adolfo Bermejo Exactamente, también. Exactamente, y en la, en, la, en la primaria sacamos 36, 37 puntos y en la general 40. Uh -huh. Y yo me siento muy orgulloso de eso. Este, aporté a una sí, excelente un... elección, este, lamentablemente no alcanzó. Este, de hecho, Adolfo Bermejo sacó algunos puntos más que los que había sacado Francisco Pérez. Sin embargo, no llegó porque Cornejo este, armó este, una coalición opositora en ese momento al gobierno provincial mucho, mucho más, más amplia. Entonces, eh, yo... Eh, si vos me decís por qué, primero porque estoy preparado para gobernar. Me he preparado para gobernar. Tengo vocación política, este, lo vivo con compromiso, con pasión. Las experiencias que he tenido a nivel provincial, nacional y también internacional. Yo hoy soy uno de los cinco secretarios de Estado de la Cancillería. Me han servido para... Ganar experiencia, que la quiero volcar en, en mi provincia. Y también te digo que creo que tenemos un equipo este, que puede aportar mucho también de, de experiencia, de gestión, uh -huh. con figuras, algunas este, referenciales, con, con este, gestiones anteriores. Y también de otros este, más jóvenes que vienen a traer, sobre todo candidatos intendentes, precandidatos intendentes, que vienen a, a traer... ...experiencia, aportar experiencia este, y, y sobre todo ese aire nuevo que está haciendo falta en la política de Mendoza. ¿Con eso alcanzaría para que el peronismo revierta esta tendencia de hace más yo de 12 el años que no ganó Yo creo que el peronismo, el peronismo tiene una posibilidad cierta de eh, durante este año, si transitamos bien las pasos ...y quedamos en una situación competitiva, este, tras las pasos tenemos posibilidades de ser gobierno en la provincia de Mendoza... Y si somos gobierno y si a mí me toca representar al peronismo, lo que vamos a hacer es rescatar aquellas cosas positivas que ha hecho el gobierno de Cambio Mendoza, pero ponerle mucho énfasis a afrontar los problemas en educación, en salud, en inseguridad. Estamos en una situación muy crítica de inseguridad con un abandono, una caída de la inversión este, en el presupuesto de seguridad y un abandono de incluso destacamentos que se han cerrado. Yo estuve ayer en el barrio Jesús Nazareno, donde in, increíblemente se este, cerró un destacamento. Hoy cualquier problema se tiene que dirigir a la, a la comisaría que se encuentra en el barrio UNIMEP, a cuatro kilómetros de donde viven. Claro. Este tipo de cosas este, que muestran falta de visión estratégica y falta de este, capacidad de gestión, eh, tienen que ser revertidas con mucha energía. Y nos sentimos preparados para eso. Pablo. Eh, Guillermo, eh, recién planteó, o son ustedes, o es Cambia Mendoza, no sé si fue un acto eh, eh, irreflexivo, pero ¿no le vi chances a De Marchi? Se habló mucho del sector que usted representa eh, sí. respecto de la posibilidad de que fuera a apoyar a Omar De, eh, de Marchi. De y... De Marchi es, es eh, el mismo contenido con disti distinto formato de presentación que Cornejo. Uh -huh. De Marchi representa eh, eh, lo que representa esta coalición que conformó. Hasta hace semanas. Claro. Pero ha sido parte ni... de Cambia Mendoza hasta mm. hace pocas semanas. Yo creo que ni De Marchi ni Cornejo van a estar de acuerdo con esa afirmación, preguntándoles eh, cara a cara. Eso lo tendrán, sí, en eso Pablo lo tendrán que explicar ellos. Claro. Lo que yo sí te puedo decir, mm. con. lo digo con, con respeto, ellos fundaron juntos Cambia Mendoza, co gobernaron la provincia, sin los votos del PRO que, que presidía De Marchi. Mm. Este, no se hubieran aprobado las cosas que se han aprobado en la provincia y, y además, mm. discúlpame un, un pequeño detalle también han sido los aliados de Macri ambos este, han sido parte de Juntos por el Cambio este, son parte de esa expresión neoliberal claro. que tanto daño le ha hecho a la, a la Argentina y ahora hay muchos qué? peronistas que han ido con él no son, no son muchos y, y te voy a decir algo que no son muchos los que, que se ven Claro. No, no, son, no son, son algunos dirigentes. Yo creo que nuestra propuesta en el justicialismo fue una barrera de contención para los que pensaban que el justicialismo no tenía chance. Hoy el justicialismo tiene chance y creo que la dirigencia peronista se ha dado cuenta, la dirigencia y la militancia sobre todo, que hay una opción desde Mendoza, una opción desde el justicialismo que puede ser representativa... Eh, del conjunto del peronismo y que puede ganar en Mendoza. ¿Usted no puede? cree, Guillermo, como se dice, que hay algunos militantes peronistas que pueden estar jugando para Demarchi? Yo lo que te digo es que el, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Yo creo que esos dirigentes, son dirigentes que, que tomaron esa decisión, sí. son pocos dirigentes, creo que no van a tener un acompañamiento de la militancia peronista. Uh -huh. Sobre todo porque eh, bueno yo he sido diputado este, algún tiempo con, con Omar de Marchi, uh -huh. un diputado activo, Omar, este, profundamente antiperonista. Y en su gestión en, en Luján esto también se vio. Hay que preguntarle a los empleados municipales que... Guillermo, pero en este mismo programa hubo un referente del peronismo eh, de los 90 y del principio del 2000, uh -huh. como es eh, Jorge Omar Jiménez, ex intendente durante 16 años con el peronismo de San Martín. Que vino y dijo, la verdad es que a mí el peronismo no me contiene, no me, no me entusiasma, y Omar de Marchi sí. Lo dijo Digo antes de que Omar... yo fuera candidato. Probablemente habría que ver, no sé si no se ¿Usted dice que firmó antes de eso? Yo creo que se <risa> yo, yo creo que Omar, fue candidato que Jorge Omar la de la noche también. Yo creo que Jorge Omar pensó que no iba a haber una alternativa a la que ofrecía el espacio de la Campura y Surca. A lo mejor está arrepentido, dice usted. No, yo, yo a mí lo que me gustaría es que esos dirigentes que partieron. este... ...como ha pasado con otros dirigentes peronistas... ...en, otros, en otras instancias... ...se vuelvan a integrar... Bien. ...seguramente ya no será lo mismo... ...que pero... se reperonicen... ...sí, sí, Bien. porque... ...a mí me parece que es muy difícil... Este, ...hacer peronismo con... ...con... Este, ...referencias, con candidatos... ...antiperonistas... Guillermo, le queremos agradecer mucho un por gusto, haber venido. Julián. Muy breve. ¿Usted es, entonces el candidato de los intendentes, el candidato de y de Félix, de Aveiro y de... Yo Estabonato? después del, del, del 11 de junio espero ser el, el candidato ah, de los... de no me de yo, los que justicialistas. Que otra cosa. ¿Ese no, candidato de los intendentes, que, de y de... Estabonato, hemos hemos este, tenido un armado, uh -huh. principalmente con Emir Félix, sí. que está muy comprometido en, en nuestra campaña. Uh -huh. eh, hay candidatos en el segundo distrito... ...que son figuras muy cercanas al, al intendente Estebanato... ...el... ...de eh... no hay candidatos, ¿no? Eh, no, hay, y hay que tener en cuenta que... Eh, ...porque esto, vos decías, ¿cómo, ¿cómo fue el desarrollo? ¿Cómo llegamos a la definición medio último momento? Los intendentes estábamos decidiendo la lista... ...y a una semana tenían elecciones en sus municipios... Sí. ...eso fue una oportuna complejidad mayor, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero eh, yo lo que sí les puedo decir... Es que es al revés la cuestión. Eh, si nos apoyan, este, bienvenido sea. Este, y de hecho creo que va a ocurrir con la mayoría de los intendentes justicialistas. Lo importante es que nosotros los vamos a acompañar en el desafío que van a tener el mes de septiembre. Y este es mi compromiso, acompañar a los seis intendentes, a los cinco intendentes y la, la intendenta que tenemos.